Y no tiene sonido. <tose> Mientras va llegando la gente, eh, he puesto un vídeo que yo creo que mucha gente... Bueno, bienvenido y bienvenida a todas. Antes de hacer las cosas presentación formal, he puesto un vídeo. Yo creo que mucha gente lo conocéis y quien no, pues lo van a tuitear. y En el material y tal, es un estudio de la Universidad de, de Zaragoza, del Instituto de Complejidades de Sistemas Complejos y, y Biocomputación. Y básicamente analiza desde abril hasta... Desde abril hasta el 26 de mayo, si no me equivoco, el flujo de interacciones en Twitter, vale, de los distintos sitios, ¿no? Ahora se ve un poco abajo está el link de lo que va pasando. Esto es todo el previo al 15 de mayo, vale, y hay que ver un poco cómo interaccionan las redes y tal. Después me referiré al vídeo para explicar algunas de las cosas que voy a contar, ¿vale? Lo dejo ahí mientras va llegando todo el mundo. Yo creo que en dos o tres minutos empezamos. Es el momento que, o sea, después de que la acampada sol, ¿no? en el Después de acampar, o sea, cuando hay el desalojo, ¿no? de la primera noche en sol y cómo, pues, crece la comunicación y los nodos y también se empieza a ocupar en todos los demás sitios, ¿no? Veréis cómo crece la comunicación. También podéis ver un poco cómo cambian los flujos de Twitter dependiendo de la hora, de los momentos en que se tuitea más o menos, ¿no? Pero bueno, yo soy muy fan de este vídeo porque es como el, la guerra de las galaxias, pero bueno. ¿Os acordáis? el momento de las elecciones, ¿no? más atención ¿no? con, con el momento de del, de salo, bueno, del intento de no. o sea, las elecciones cuando acampamos, que se estaba desobedeciendo a la, a la Junta Electoral, pues un momento como de máxima tensión también que se pasó ahí. También crece muchísimo el flujo informativo ¿no? y de interacción entre todos los puntos de la red. quitar para el Bueno, voy a empezar, ¿vale? Bueno, eh, vamos a empezar, todavía está llegando gente, pero me ha tocado, ahora me toca la, la doble problema de que tengo que presentar las jornadas y hacer la primera intervención. Pero bueno... Eh, Las jornadas se llaman eh, Tecnopolítica y Democracia de Red y, y curso intensivo de Radical Community Manager, que será mañana y pasado en Conservas Y básicamente la idea de por qué hacíamos el curso y por qué eh, teníamos interés en hacer esto era porque pensábamos que, yo qué sé, todo lo que ha pasado en la última parte de del movimiento de que empezó el 15M y, bueno, y antes, ¿no? para mucha de la gente que estamos ahí preparando el curso y que lo damos, pues había una nueva forma de hacer o nuevas eh, maneras de hacer política y de intentar intervenir en la sociedad de, de, la, de la sociedad red, de la sociedad de la comunicación y tal. Entonces, la idea del curso, fundamentalmente, había mucha gente que a lo mejor no tenía esa experiencia, ese saber, pero sí quería, de alguna manera, o que ya le había entrado el gusanillo dentro de la dinámica del 15M o dentro de, de su activismo. Mucha gente, no sé si todos, pero mucha gente participa de una manera u otra en colectivos y movimientos eh, sociales y la idea era, pues, yo qué sé, ofrecer eh, a todo el mundo... Eh, un poco el, una recopilación de reflexiones, de saberes, pues de un grupo de gente que trabaja el tema de internet y el activismo en la red y tal, ¿vale? Bueno, espero que os interese. Ahora me toca empezar la presentación, ¿vale? <ríe> Así que dame un segundo que hago. Me presento, eh, me llamo Javier Toré, mi Twitter es Toré y soy miembro de Democracia Real ya de Barcelona y a nivel estatal también, y de XNET, que es con quien estamos organizando esta jornada. ¿vale? Y mi idea, ¿no? yo llevo investigando cosas de tecnología y relación tecnología y movimiento y subjetividad y formas de vida en la sociedad red de hace cuatro o cinco años, ¿no? pero ahora se han precipitado de alguna manera pues, los acontecimientos y yo qué sé, el trabajo que que voy a presentar así rápidamente para hacer boca a la jornada, que hoy es la parte como más teórica. Está en un artículo que podéis consultar, supongo que, que Gala y Arnau lo titularán, que se llama Una mirada tecnopolítica a los primeros días del 15M, ¿vale? Que trata un poco de abordar de una perspectiva de la relación entre el movimiento y la tecnología que había un poco en el movimiento. Bueno, me gusta empezar con algunas... ¿tiempo? Me gusta empezar con una serie de preguntas. Siento que los de atrás no estáis viendo nada de nada, ¿no? En los dibujitos. Vale. Bueno, de alguna manera las preguntas que me hago ahí para empezar es, ¿qué formas de organización revolucionaria, de transformación social se pueden dar hoy en un capitalismo financiero de red? ¿Cómo y qué de, manera, de qué manera podemos hacer ese, ese proceso de politización del uso de las herramientas? cómo se puede hacer una, una visión ¿no? eh, de emancipación, cómo se puede organizar un contrapoder en la sociedad la red, cómo se propaga y se produce una organización exponencial en la digital, eh, cómo se pueden construir organizaciones eh, de, en la red a escala masiva y que de alguna manera tengan toda la potencia de todos esos saberes y de esas multitudes conectadas. Hoy diré algunas palabrotas, vale, voy a intentar meter en una serie de conceptos. Intentaré explicarla, ¿vale? O sea, a lo mejor os parece de principio un poco teórico, pero creo que va a servir para lo que va a ser el seminario, ¿vale? Si digo cosas... Estáis súper serios. No sé si es las cuatro. Si queréis interrumpirme, decirme algo, tirarme tomate, lo podéis hacer, ¿eh? Gracias. ¿eh? A ver. Bueno, la perspectiva un poco desde la que trato de pensar esto eh, lo llamo tecnopolítica, ¿no? Como la idea, o sea, de un uso y una reapropiación por la gente, ¿no? Lo llamamos multitudes conectadas de una capacidad de intervención de un uso táctico y estratégico de las herramientas digitales vale para hacer política vale sean las que sean yo que sé por ejemplo cuando empezó la imprenta pues la, los, los y las activistas utilizaban pues le enseñaban a la gente a leer eh, cuando pasó el 13 m pues la gente utilizó los los los, los mensajes, los SMS. Hoy he utilizado otra herramienta, ¿no? Pero bueno, el enfoque es un poco revincular las formas de innovación eh, de intervención política y tecnológica a la vez. ¿Sí? Peña, ¿estamos aquí? ¿Eh? Peña, sí, ¿no? ¿Estáis cansados de ayer, qué? Okay? Bueno. Empiezo con otra cita también, que, que habla de esto de las generaciones, hay palabras raras, voy a explicar, ¿vale? Y si alguno no se entiende, lo explico. O sea, eh, hoy en día o sea, hay mucha gente que está hablando de este debate que seguro que había escuchado de los nativos digitales, la generación analógica, posalfabética, bueno, lo que es evidente que hay una gente que nació antes de Internet, otra gente que no hemos socializado con Internet, y hay otra generación que ha nacido en Internet, ¿vale?, entonces, un poco una cita que viene ahí de un, de un autor que me gusta, pues plantea la crisis de la transmisión cultural, ¿no? La crisis de la izquierda y el, el retroceso de las formas políticas más clásicas parte de la crisis de transmisión cultural en el paisaje de las generaciones alfabético-críticas las generaciones poalfabéticas, ¿vale? Me explico. O sea, es muy difícil, por ejemplo, un profesor, ¿no? Una... O, que está dando clase unidireccional a una gente que se ha socializado en múltiples pantallas, o sea, que no tiene un discurso, ¿no? El discurso de la izquierda tradicional analógica es lógico, secuencial, racional, del principio al final. Hoy, la generación, la primera generación que recibe más, como cito ahí, eh, más estímulos de las máquinas que de los humanos, la, la reacción que tiene con el mundo es distinta a la que tenía la gente, cuando vivías un mundo donde no había tanta interacción y tantos datos y tal, ¿no? Entonces un poco la hipótesis es que estamos en un cambio de paradigma mental y cerebral y de las propias. hay bastantes estudios que demuestran y plantean esto, la transformación de la forma y los formatos mentales de las distintas generaciones. ¿Se entiende? ¿Sí o qué? Vale. Bueno, un ejemplo que lo dice muy rápido. El otro día había vi un vídeo. O sea, de un chaval con siete años que se va detrás de la televisión y el padre le pregunta qué está buscando los dibujos y dice no estoy buscando el ratón entiende el niño ya no entiende que el mundo no es interactivo o sea que no puede modificar la relación con lo otro o sea que está fuera vale y eso es un cambio ¿sabes? generacional y mental y si quieres sabes que yo creo que va a ser importante para entender cosas que han pasado ¿no? Bueno, yo lo llamo, ¿no? Un devenir cibor de la sociedad, ¿vale? Que sería, de alguna manera, todas estamos, de una manera u otra, enganchadas a los flujos, ¿no? Somos adictos de las máquinas, de una manera u otra. O sea, hay una transformación de los hábitos mentales, subjetivos, cognitivos, ¿no? Nuestras dietas digitales. Antes, por ejemplo, pues yo que sé, pasábamos eh, siete horas a la tele o ocho, lo que sea, pues todos los estudios que están saliendo ahora, sobre todo la gente más joven, lo que está planteando fundamentalmente es que hay una mutación de esas dietas y hay una nueva centralidad. O sea, los niños cada vez eh, eh, prefieren tener eh, más tiempo de ordenador que de televisión. Vale, bueno, cada vez hay una bifurcación entre la elección de las dietas digitales que modifican. O sea, es cómo tú consumes información, cómo las creas, cómo te transformas y sobre todo también cambia el efecto de pasividad que tiene estar chupando tele ocho horas al mismo tiempo que si estás cooperando, haciendo cosas en la red no es una recepción meramente pasiva ¿no? hay otro tipo de vale bueno, esto ya lo he explicado pues, eh, ¿sabes cómo han cambiado las formas de percepción? esa lógica o sea, que también es un poco lo, lo que los nuevos movimientos o las nuevas dinámicas han generado ¿no? pues, saber está muy bien dónde está la tendencia de la sociedad o sea, por eso los sindicatos no entendían el 15M, por eso las viejas estructuras no entendían esta nueva dinámica de hacer que cambia de alguna manera los formatos, pero también que se inserta en esta transformación o sea, de, de, de las dietas y los, y los alfabetismos digitales, ¿vale? A ver, lo que estoy planteando tampoco es súper novedad. Siempre hubo una relación entre tecnología y transformación social. No es un invento, no es un invento nuevo, ¿no? ¿Sale? Pero para mí lo que es interesante es ver en cada momento cuando se cruzan la innovación política y la innovación tecnológico-comunicativa. Pongo un ejemplo. En Seattle, no sé, ya hace, cuando éramos jóvenes, hace, <ríe> o sea, empezó el movimiento global y surgió Indy Media, tal, y pues ahí hubo el primer momento entre que media activistas, comunicadores, o sea, cogían y creaban directamente la acción y al mismo tiempo comunicaban, ¿no? Al principio, yo diría que sería el principio de la web 2.0, estamos hablando de 1999, ¿no? Cuando fue la cumbre de Seattle, no sé si recordáis. Bueno, pues ahí hubo un momento de innovación, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Que ahora, pues ha habido otro, bastante grande, eh, con formas distintas, con por un lado la utilización de herramientas libres, pero también de la reapropiación. Un amigo mío brasileño habla de, de como el canibalismo. ¿no? Sabes cómo la gente ha utilizado eh, pues las redes sociales, que son el medio en que mucha gente vive. ¿no? Yo que no sé, podemos ver el caso, por ejemplo, de Túnez, que fue muy importante, ¿sabes? Cómo circuló las redes sociales el vídeo de de Wau Sisi, ¿no? De este hombre que, que se quemó. ¿no? que se involo, y cómo circulaba los vídeos en YouTube y las redes sociales y también cómo se crearon los grupos. No sé si conocéis el grupo de Todos Somos Khaled Said, que fue uno de los primeros que, que construyó una comunidad. Yo recuerdo cuando veía la dinámica en Egipto a través del streaming y tal, me metí en el grupo de Facebook. Y eso, claro, antes del 15 de y tal. Había, no sé si había 40 o 50, 50 personas que estaban, les gustaba el grupo, pero había 3.000 comentarios y 5.000 me gustas. Ahí estaba pasando algo. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, esta relación que planteo, o sea, es cómo se apropian las herramientas que se van creando para hacer política, a veces queriendo o no, ¿vale? Pero cómo eso genera nuevas posibilidades de la acción colectiva y, y, y la transforma, ¿no? Este, este no me gusta. Ah, a ver. Vale. O sea, no quería contaros mucho el 15m, por, no quería contaros mucho el 15m porque me parece que más o menos todo el mundo está al día, pero sí quería resaltar algunos elementos que creo que son interesantes para después explicar algunos de los conceptos que voy a sacar y que creo que, que pueden darnos juego. ¿vale? Bueno, yo he tenido la suerte y la verdad es que me siento bastante afortunado de haber estado desde el principio en este proceso. En febrero, con un grupo de amigos, de gente que no se conocía, monté un grupo en Facebook que se llama Plataforma Promovilización Movilización. Eh, Pro Coordinación y Ciudadana, un nombre horrible A mí me llamó un amigo de Jerez y me dijo Estamos montando una cosa que se llama Democracia Real Ya, míralo y Digo, qué nombre más feo, eso no va a funcionar jamás Entonces, <risa> entonces, pero empecé a ver Que en el grupo del Facebook unas que Llegaban miles ahí, pero una cosa loca De avisos, ¿no? Y digo, aquí está pasando algo, hay muchas Y cada día llegaban por pues, un centenar de personas nuevas A currar, a participar, a cooperar y se creó desde febrero hasta la campaña por pues una campaña viral inclusiva no yo lo llamo una una ola post -mediática, en el sentido de una capacidad de autoorganización de personas anónimas que no se conocían entre sí que empezaban y utilizaban el virtual que también es real pero no entraremos ahora o sea, eh, utilizaban un sitio concreto para encontrarse con gente que no conocía y compartir ideas y empezar a organizarse cómo lo hacían pues había la plataforma general, entonces bueno, todo el mundo tenemos que montar una manifestación el 15 de mayo, entonces, entonces cada uno montaba su grupo de Facebook y su Twitter, ¿vale? Entonces tenías un espacio donde difundías, donde la gente que no conocía, pero que escuchaba la campaña porque había algún viral o tal, se acercaba, entraba y si le gustaba y en su ciudad no había nadie, pues montaba una campaña, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, vale. Bueno, básicamente lo que yo creo que fue increíble, por lo menos es... Es, fue todo el, el entramado de, de lazo humano y digitales que se conectó y la energía increíble de cooperación. O sea, que 3.000 personas se pongan a currar como locos todos los días eh, de siendo de 20 sitios distintos, sin conocerse, conociéndose en Internet, pero después viéndose en la calle en cada ciudad para montar asamblea, montar una manifestación, pues para mí realmente fue una cosa bastante mágica y bastante interesante. ¿Por qué? O por un lado aprovechaba, ¿no? frente a la dimensión física, ¿no? de la asamblea de los grupos que es muy importante, pero que no permite estar siempre conectado. La dinámica de la red permitía que todo el trabajo y todo el tiempo que pasas online, que cada vez más, dependiendo de la gente, fuera espacio de trabajo colectivo. Entiende, siempre estabas. No es que tu, no es que fueras a currar el rato de la asamblea. Es que en tu vida estabas todo el día ahí y te podías implicar directamente con otras personas y sincronizar el tiempo. O sea, es una reducción de lo que es el trabajo colectivo online, una reducción del coste de la acción colectiva, ¿no? Para hacer un poco más fijo. Vale. Bueno. Perdón. Perdón a los del streaming que se me va entre... Bueno. Lo que planteamos, ¿no?, o sea, bueno, no planteamos, se dio así, no es que estuviéramos pensando, vamos a hacer un acontecimiento distribuido. No, esa dinámica colectiva que empezó a gestarse ¿sabes? y que generó mucho efecto, no es solo porque utilizamos inter internet, sino también porque hubo un buen trabajo de organización, ni siquiera porque estábamos en Facebook, en Twitter, sino porque hubo una buena estrategia de comunicación, una buena campaña ¿sabes? viral, ¿sabes? Con... Pues lemas que conocéis, somos de democracia real ya, no somos mercancías en mano políticos de banqueros, toma la calle. Bueno, algunos virus lingüísticos básicos que organizaban de alguna manera eh, la comunicación y que permitió que mucha gente se apropiara de la dinámica. Digo, este, este, este lema, esta idea me gusta, yo la replico, la cambio, hago un vídeo. O la campaña era lo suficientemente abierta y no identitaria, que buscaba lo que nos unía para que mucha gente... Eh, pudiera incorporarse, eh, fuera a ser muy fácil de simpatizar a ser del grupo. ¿Se entiende? Vale, la mayoría de la gente, por ejemplo, que yo creo que es también un dato interesante, eh, que, es, que empezó la dinámica de Dri, no era de democracia real ya, no era activista, no era gente que la gran mayoría no ha venido nunca, no había estado nunca en una manifestación o en colectivo, era, la mayoría de la gente era bastante nueva. Yo creo que es un dato también muy importante, ¿no? Para ver este tipo de dinámica de movimiento. ¿no? Un dato que creo que también es importante es el tema de bueno, que había una memoria, ¿no? o sea, lo que estamos lo que estoy intentando explicar es que hay no es que no, se, no es que la herramienta hay un conocimiento, ¿vale? Un conocimiento que la gente va aprendiendo en las luchas y la utilización de la herramienta que ahora va creciendo y que después se puede socializar, ¿no? Y por eso explico, por ejemplo, la importancia que tuvieron las luchas del movimiento contra la ley no, todas las luchas de Internet, a ver, había muchas luchas que han sido importantes para llegar al 15M, pero una que fue muy importante para el desarrollo de las, de las habilidades tecnopolíticas o de la capacidad de intervención fue todo el aprendizaje que la gente que estábamos ahí, bueno, y miles y miles de personas estuvieron luchando eh, contra la ley Sinde, nos dio primero a entender fácil que Twitter podíamos hacer más o menos lo que nos daba la gana, entre comillas, o sea, podíamos conseguir trending con estrategias de comunicación, que podíamos comunicar manis, bueno, Ahí había todo un saber, lo mismo que también cuando vimos Egipto y Túnez. Yo recuerdo recuerdo perfectamente como decían los de Túnez, no los de Egipto, cuida, eh, tuiteando ¿no? un perfil Ara Revolution, decían, cuidado que la barricada está allí y la policía está por el otro lado, venid por aquí. O sea, yo eso la primera vez lo vi con, directamente con ellos. ¿no? Bueno, y muchos otros usos que de alguna manera no eran solo usos eh, de difusión de la información, que la gente, no, internet, buena herramienta, o sea, esto picazo. O sea, no solo es eh, para difundir, sino también a veces para orientar la acción colectiva, para crear debates, para plantear estrategias, para contagiarte de lo que están planteando los demás. Bueno, a ver. bueno. Eh, una de las cosas que han ah, escrito mal Streisand es cosas frikis, ¿vale? Eh, eh, sigo la, la dinámica del razonamiento. O sea, el, el 15 de mayo, bueno, ya sabéis cómo fue la campaña y tal, y una de las cosas que yo siempre intento explicar es cómo, o sea, pues yo estoy intentando mezclar un análisis de tecnológico pero también afectivo, ¿vale? O sea, afectivo en el sentido de eh, cómo se transmiten a través de las redes sociales y de la dinámica de comunicación, no solo eh, información y datos, sino afectos, o sea, eh, conmociones afectivas a través de esas dinámicas que están comunicadas y que se retroalimentan. ¿no? Entonces, una de las cosas que quería explicar es cómo, de alguna manera, después de esa en 70 ciudades que, que levanta y que construye un estado de ánimo colectivo, yo recuerdo un meses antes de tener una depresión de caballo, aislamiento, tal, todo va mal, todo se hunde, depresión, sin igual, pero llegué, vimos, nuestra, mis neuronas espejos vieron la movida de, de Túnez y Egipto y dijeron esto mola a nosotros porque no, nosotros también queremos, ¿vale? Vamos a ver cómo lo han hecho ellos y vamos a intentar o sea, romper el miedo, la impotencia, la individualización, toda esa dinámica a través de esta dinámica de retroalimentación afectiva que rompía, en la red que rompía estoy solo y este es problema mío y generaba un espacio de retroalimentación eh, empoderante o animosa, ¿vale? tengo mucho calor, no sé, te quiero pedir todo el rato. No sé si está igual vosotros, pero bueno. Bueno, voy con lo de mi amiga a ver, La historia es que el día el día 15 eh, no, estaba pre, no estaba previsto acampar, sino que hubo un grupo de, de locos y visionarios en Madrid que el mismo día acaba la mano y dice eh, no nos vamos a casa, esto que es lo que pasa y no, no, no nos queremos ir de aquí porque no puede acabarse aquí lo que había pasado, ¿no? No había sido una manía normal, la gente tenía una dinámica de empoderamiento, como esto, esto que se es ha abierto aquí no lo queremos cerrar. ¿no? Recuerdo haber hablado ese día por la noche con un amigo mío activista de Madrid, porque nosotros estábamos súper cansados, decíamos, vámonos a casa, descansar que estamos muertos, llevamos tres meses organizando esto y tal. Y él me dijo, Dri, eh, democracia real ya es un virus que ha, inf ha infectado de alguna manera la sociedad y nosotras pensamos que la plaza puede ser un altavoz permanente y constante, muy goloso, vamos a quedarnos aquí. Y digo, eh, seguro, <risa> ¿Y ¿estáis seguros? Digo, bueno, si lo tenéis claro, pues tirarle para adelante. O sea, eh, la historia es que nosotras no... O sea, como que hubo, tuvieron la visión de entender cómo el campamento, hay un mail que circularon que decía eh, en Madrid como en Egipto de esa misma noche, ¿no? Entonces, bueno, este grupo de de locos visionarios, se quedaron ahí, hicieron un perfil de Acampada Sol y empezaron a llamar a la gente que veniros aquí y tal, que... Y con otros perfiles de Twitter, veniros aquí que traer comida, traer cosas, que vamos a quedarnos aquí y tal. Vale. ¿Qué pasa esa noche? y Llegamos al efecto Streisand. Que la policía, nos no hizo un gran favor porque quiso desalojar ¿no? Esa... El día siguiente la concentración. El primer día se quedaron ahí, no pasó nada, pero al día siguiente eh por la noche, el 16, que ya también había gente también en, en Barcelona y en Valencia y tal, eh, la policía, eh, ellos hicieron una técnica muy sencilla, con las cámaras y los smartphones, ¿vale? Estaban grabando, la gente yo, me decía, hemos hecho un pijama blog, ¿no? Toda la gente con pijama, no bueno, estaban ahí dentro del saco de dormir y había cámaras y toda la atención de la mani estaba con ellos. O sea, toda la energía que se había levantado sentían que eso era parte de esa dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El efecto Streisand es a Bárbara Streisand le metieron una foto en internet y ella las quería censurar, entonces la censuró y hay una un, este efecto se llama cuando se intenta censurar una información se intenta reprimir lo que se hace normalmente es que la información la gente la quiere ver y se multiplica vale, tiene un efecto contrario de multiplicación exponencial bueno pues si mezclas eso con eh, gente que pacíficamente está en una plaza y la gente le está la policía lo está pegando simplemente porque está allí con el derecho a manifestar pues toda la gente que había estado en la manifestación o sea, se siente involucrado, se conmociona y dice, oh, ¿qué ha pasado aquí? Estos son los míos, le están pegando, no puede ser. El día siguiente los desalojan, ellos convocan en sol y eh, hay una, aparecen 30.000, eh, creo que fueron 30.000 personas, desbordan a la policía y conquistan sol y ya empieza, empezamos a escuchar gritos tipo, aquí empieza la revolución y la plaza vibrando, ¿no? Bueno, pues el efecto Strayson de alguna, de alguna manera es este efecto que genera que con momentos de represión, si la dinámica está comunicada, el efecto de solidaridad y de llamada de la gente que lo está viendo los moviliza y con una dinámica de arrastre y de contagio o sea, suele multiplicar la, la fuerza de, de esta conexión. Vale. Ahora voy a explicar otra, otro rollo. Otro rollo distinto. A ver, ¿qué pasó? que de alguna manera al crearse, a extenderse este golpe afectivo tan fuerte en las redes, se generó el deseo de acampar pues, de y tal. Entonces se creó un sistema un sistema o sea, autoorganizado y conectado de acampadas, todos con sus perfiles de Twitter, sus grupos de Facebook y algunos sus su grupo de N-1. ¿vale? ¿Por qué explico que esta dimensión es tecnológica? Porque yo digo que el contagio de ese efecto se hace, se, se extiende de una manera tecnológicamente estructurado. Y me explico. Tecnológico, claro, pero lógico, o sea, acampada Sol, acampada BCN, acampada Dream Málaga, dri Barcelona, o sea, se crea una malla, o sea, lógica, por replicación de los perfiles, no sé si visteis, Ocupi fue igual, Ocupi Wall Street, Ocupi tal, o sea, ya se extiende la malla, o sea, y la gente replica la identidad y pues mm, eh, milagrosamente se crea una red infinita de, de, de ocupis por el mundo o de acampadas y tal, ¿no? Entonces creo que es importante la dimensión que tiene la tecnología en torno a cómo se crea el clon del espacio físico, ¿no? De la acampada en el virtual y eso permite que la gente se informe y se organice a través de eso aparte de las plazas. ¿Cuánto vamos? Vale. Voy acabando, ¿vale? Bueno, esto es una imagen que he puesto ahí que se ve muy mal, de internet y el neocortes, porque de alguna manera pues, trato de explicar ¿sabes? cómo se genera esta dimensión de conmoción y de contagio y cómo están vinculados en lo que ahora explicaré que se llaman enjambres, o sea, esta, con, esta capacidad de que se conecten todos estos cuerpos y esos cerebros y funcionen, como un solo cerebro y un solo cuerpo en momentos determinados, ¿no? que es lo que veíamos un poco al principio en el vídeo. ¿no? Parecía un sistema vivo, ¿no? Ese, esa dinámica de comunicación interna. ¿no? Vale. Vale. Bueno, o sea, intento explicar también, sabes que no es exactamente... O sea, es un movimiento social, el 15M. Más bien es como un prototipo de sistema red, yo llamo, ¿vale? Que planteo que de alguna manera va a ser un, un paradigma que se va a reproducir. O sea, no es un movimiento social como lo entendemos, sino es más bien, o sea, es un movimiento que funciona, ¿sabes? Por umbrales, ¿no? O sea, ahora mismo... O sea, hay una, no son las asambleas solo del 15M, sino hay un momento de conexión entre esos nodos que se activan y generan esa capacidad ¿sabes? colectiva de un, de un estado vivo. Ese estado de ánimo eh, colectivo conectado que permite que aunque tú vayas por aquí, ¿sabes? si hay una interacción de otros nodos de la red, el movimiento vaya para otro lado. ¿no? Esos son los momentos en que el sistema vivo, el sistema 15M red está arriba. ¿no? Ahora mismo no es precisamente ese momento. ¿Vale? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, más o menos. Bueno, guay. Sigo. Más o menos. A ver. A ver qué viene después. Perdón, perdón. A los del streaming. Bueno, básicamente la idea es que es un cuerpo vivo social eh, conectado. ¿Vale? Entonces, o sea, eh, si acordáis del vídeo del principio, o sea, no es que haya un movimiento en una ciudad o una acampada, es que en los momentos de conexión y de intensidad donde circulan los datos y la emoción, ¿no? se retroalimenta las prácticas y la energía de esas dinámicas y eso genera, se llama, un sistema emergente. O sea, una dinámica que retroalimenta y que hace que los nodos entre sí se alteran y se muevan como un sistema vivo. No se sabe por qué, pero funcionan como un sistema inteligente, ¿no? Mucho se compara a las hormigas o a, o a otros sistemas, ¿vale? A los grupos humanos, pero con el plus del rollo friki tecnológico. Vale, entonces, eh, o sea, esto no, de esto no voy a pasar, yo creo que Xavier hablará después de esto, pero bueno, eh, no sé si tenéis un poco de idea esta, de estas nociones de red centralizada, descentralizada, distribuida, ¿vale?, este gráfico, bueno, es un clásico que se suele poner, pero bueno, la idea es que sería, o sea, no una red centralizada donde hay un nodo central a todos los nodos, ni una red descentralizada, sino una red distribuida entre que se, se distribuyen las competencias y los saberes según lo que está haciendo cada cual, ¿vale? Eso sería cuando la cosa funciona guay, ¿no? Después de estas redes pueden también ser un poco desastre, pero bueno. Vale, aquí veis ya lo que voy a acabar, ¿vale? O sea, enjambre. ¿Qué llamo enjambre? Pues esta, este momento en que, bueno, no sé si tenéis como las metáforas animales vistas, ¿no? En que, por ejemplo, todos los peces se mueven a la vez, ¿no? Y circulan al, al mismo sentido y después cambian de orientación. Vale, pues esa es un poco la idea, ¿no? O sea, no es... ¿sabes? No es que un 15M o la primavera árabe o la primavera valenciana eh, o el 13M, ¿no? que explicaba antes del 2004 cuando hubo la muerte de la gente, bueno, lo hace, las bombas, ¿os acordáis? De, de, de, sí, ¿no? Las bombas en Atocha, ¿no? Del 11 al 14, ¿vale? El 11 fue la bomba y el 13, pues, la gente salió... O sea, este ejemplo, o sea, trato de explicar que hay dos condiciones necesarias que no eh, suficientes, porque hay una alquimia, muchos factores que hacen... O sea, evidentemente si el malestar social es absurdo no sale nada de lo que pasa aquí o sea hay mucho o sea, no estoy, o sea estoy hablando de la forma ¿no? de los contenidos o sea, porque eso ya mucha gente estamos hablando de tecnopolítica o sea, esto es solo una mirada sobre el problema no no todas las miradas eso sería imposible ¿vale? pero yo sí quiero hablar de esto entonces la movida es o sea esta dinámica de autocomunicación de masas es decir de, de nosotras somos el medio ¿Vale? Es decir, hay una red distribuida de comunicación que ya no solo consume información de los grandes medios, sino que rompe el bocleo mediático y es capaz de autoorganizarse y poder producir su propia comunicación, su propia movilización y su propia idea, ¿vale? Esta capacidad, en mi opinión, que es el trabajo que estoy haciendo de investigación, se mueve entre dos eh, condiciones eh, de posibilidad, ¿vale? Que son necesarias para que se dé ese proceso, ¿vale? Una, es lo que estoy intentando explicar, esto de la conmoción, ¿no? La conmoción que sufrimos cuando hubo los atentados, ¿no? ¿Acordáis que el, que el PP no estaba diciendo que había sido la ETA, había sido la ETA, había sido la ETA? O sea, y todo el mundo, en todos los periódicos internacionales se veía que era Al-Qaeda y que no era así, que nos estaban engañando, había la elección al día siguiente y tal. Ahí hubo una conmoción muy fuerte y después hubo un engaño y una disonancia cognitiva, que explico. O sea, hubo un engaño, nos estaban diciendo una cosa que no estábamos dando cuenta y si no lo contrastábamos en internet o con nuestra familia o con nuestros amigos o lo que fuera, que nos estaban engañando. Esa conmoción se convirtió en cabreo cuando te engañan, ¿vale? Y cuando juegan con tus afectos y con tu dinámica así, entonces la gente, hubo alguien que mandó un mensaje, el, todo estaba quemando, mandó el mensaje, una propuesta iniciativa, ¿no? ¿Qué tal? Y, y corrió como la pólvora, ¿vale? Me acuerdo que en aquella época eh, la gente planteaba, bueno, ¿entonces solo puede después de que haya bombas puede pasar algo así? No. O sea, mi hipótesis es que también los enjambres, como el 15 me ha demostrado, como la campaña de DRI, después de la campaña O sea, de alguna manera se pueden ayudar a gestar. No solo dependen... No son fenómenos que tú puedas construir sistemáticamente o memétricamente, pero puedes crear las condiciones de posibilidad para ayudar, ¿vale? Vale, ya acabo, ¿vale? Entonces... Un punto es este de la, la conmoción y movilización y el otro punto es la multiplicación de los nodos de comunicación que en un momento pasa un umbral que hace crecer exponencialmente la comunicación. ¿Se entiende esto? Hay un momento en que hay tantos nodos que están comunicándose entre sí, ¿vale? Que al llega un momento que el hay un punto umbral que se multiplica exponencialmente esta comunicación. ¿Vale? Eh, apago ya. Enséñame el... No, el, no el, el umbral fundamentalmente no es el gueto O sea, el umbral no es que nos comuniquemos. Por ejemplo, la campaña del 15. O sea, cuando te venía que estaba llegando todo el mundo esa comunicación, ahí es que estaba pasando algo. Que te llegaba por tu primo, con el otro, con uno que no habías visto nunca hace mil años. O sea, algo estaba pasando ahí. O sea, pero cuando se conectó esos afectos y esa comunicación, hay un salto. Pero enseño una cosa y ya de verdad que ha acabado. Tú, tú, tú. Sí. Y es el... Bueno, esto es un mapa que han hecho unos compañeros eh, que explica los 499 per, eh, perfiles más influyentes del 15M, ¿vale? Y si sí, lo mueves lo enseñas un poco. Sí, pero enseñas. A ver, pásate un poco por encima. ¿Qué? Vale, pues este mapa, mira, ahí está Adri en el centro, La Paz, hay un montón de nodos que tienen que ver por la influencia que tienen y la dinámica, se ve un poco cuáles están conectados y tal. Hay bastante gente que está en esta sala que está, ¿eh? Bueno, la movida es, esto de alguna manera explica, no voy a explicar el estudio, ¿vale? Mírate, bájate por aquí. Aquí, La Paz, de Barcelona, bueno, hay muchas cosas, pero bueno. La movida es que esto de alguna manera trato, enseña esto para intentar explicar ese entramado, ¿vale? No quiere decir que sea solo este entramado, pero este entramado mueve mucho. Si se une otra gente que no está aquí y empieza a comunicar todo a la vez, pues tienes un volumen de comunicación que en determinadas circunstancias puede dar un salto de calidad a la comunicación y la autoorganización social. Y ponme la última este y ya acabo, perdón. Acabe, acabe. Sí, sí. Ponme la presentación un momento que creo que me faltó un slide. Bueno, siento la tabarra terrible hasta ahora, a las cuatro, el, el texto estará ahí circulando, ¿vale? Y. Esto, esto nos pasa por, por poner, porque tener que presentar con el Windows este horrible. Sí. No funciona esto, tío. Bueno, aprendizaje. Acabo y damos ya a las preguntas, ¿vale? Eh, o sea, hay una crisis fundamentalmente de representación, los, las organizaciones y la forma, sí, las formas organizativas que habíamos visto antes de la izquierda, incluso también de los movimientos sociales en parte, pero sobre todo de las grandes eh, organizaciones con la lógica del siglo XX, yo creo que están en gran crisis de representación, también las instituciones, y evidentemente una cosa que hemos visto es que, la gente eh, puede pasar, saltarse a cualquier intermediario para organizarse. O sea, se puede organizar a través de la red, junta con tus cuatro amigos, lo que sea, y la gente puede organizarse independientemente de las organizaciones que existen. Otra cosa que hemos visto y que es importante es también en determinados momentos la superioridad de cuando todas somos el medio, ¿no? No dice el medio, sino tú eres el medio, puede haber momentos de superioridad y de romper el bloqueo mediático mainstream. No se da siempre. Pero es una capacidad que tenemos nueva y que creo es importante explotar. Y ya con esto que me he enrollado muchísimo, perdonad por haberme enrollado y pues damos paso a las preguntas, ¿no? que tenemos que decidir juntos tenemos a Michelle Bowens que, que eh, le hemos invitado a presentarnos una eh, está en Tailandia ahora mismo y lo, eh, eh, lo que le hemos pedido que aportar él ha estado haciendo digamos un análisis comparativo de cómo ha funcionado Occupy Wall Street y creo que es interesante un poco comparar eh, su, la manera de funcionar nuestra con la manera de funcionar de ellos y, y tenemos a Xavier que, a, que, a, que lo tenemos acá eh, y entonces eh, cómo estamos con un tema de conexión eh, Michelle es, será una cosa un poco digamos, digamos que Javier profundizará en lo que eh, diferente en lo que ha, eh, en lo que ha hecho Javier y mientras que el otro es un caso de estudio y tenemos que traducirlo a, la, a hablar en inglés entonces tenemos que hacer grupos para la gente que no entiende inglés entonces lo tenemos ahí o ahora a Michelle Bowens si el, mi pregunta es si queréis el inglés ahora o el inglés después básicamente os da igual o sea, porque si, si esto os ha llevado en un camino, igual es mejor que Xavier siga, porque, pero, pero, pero sí, y luego el caso de estudio, pero si queréis hacer una pausa de esto, hacemos el caso de estudio y luego Xavier retoma eh, como queráis. ¿Os da igual? ¿Decidimos nosotros? Eh, vale, es que yo también lo veía, que tiene más sentido. Entonces, como Michelle acepta, entonces sigue, ¿te va bien, Xavier? Bueno, después de la pregunta. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? No? Vale. Entonces le dices. Vale, ok, gracias. Entonces, si queremos. Sí. Vale. Eh, eh, primero, gracias por la presentación. Y has hablado mucho de éxitos eh, respecto a, a movimientos eh, que, lo, que logran grandes éxitos en, en, en Internet en el sentido de de convocar gente y de hacer manifestaciones masivas, etcétera. No sé si podrías hablar un poco de, de, sobre fracasos también. O sea, hay hay movimientos que también tienen reivindicaciones igualmente valiosas y que, sin embargo, intentan, no sé, crearse un perfil de Facebook y llegan 20 personas eh, a tratar de levantar una manifestación y no llega nadie, etcétera. Esto también pasa con la gente de marketing, que te, termina con un optimismo que genera expectativas infladas. No, no sé qué, qué piensas de esto. Sí, yo te quería preguntar por la resiliencia de los enjambres. Es decir, la, la capacidad después de, de reorganizar una vez se ha organizado. Pero hay, hay otro... Yo quería preguntar si por lo que has explicado he podido entender, si se puede entender el 15M como una propiedad emergente del sistema social y si tendría que ver eh, los valores umbrales que has mencionado tú como, como el paso de una red eh, normal a una red libre de escala y de ahí la propiedad emergente. Y luego nos traducir la pregunta para los no iniciados. yo una pregunta también muy breve relacionada con lo de los fracasos pero un poco diferente. Eh, lo del lo del cerebro para lo o sea lo del el cerebro, el enjambre, etcétera, para lo bueno y para lo malo. Quiero decir que a veces también el el enjambre, la red funciona y, por ejemplo, yo uno de los casos más recientes, yo vengo de La PA y uno de los casos más recientes con el tema de viviendas de desahucios ha sido el mail que más ha circulado en absoluto de todos y el mensaje que más ha circulado en absoluto por Facebook y Twitter fue una información errónea sobre la posibilidad de alquilar la vivienda amenazada de desahucio. Entonces, y esa ha sido la información que con más diferencia ha circulado más por todas las redes, siendo totalmente errónea. Y ha habido mucha otra información útil sobre el tema de los desahucios que en cambio no ha circulado tanto como esa. Entonces quizás también ahí hay cosas que, que se me escapan Maya. allá. Bueno, gracias y, gracias y pardo la agenda de Tailandia. Eh, el tema de la combinación, yo te quería preguntar por la combinación entre la, o sea, los procesos colectivos virtuales y los procesos 1.0, porque hay aprendizajes colectivos y, y construcciones colectivas que, a mi parecer, mmm, solo se pueden hacer de forma... o sea. Mmm, que, el, que el, lo 2.0 puede aportar, pero no solamente así. Y luego el tema de eh, los, eh, los temas o las agendas invisibilizadas. ¿no? Por ejemplo, ahora cuando decías lo de los perfiles más influyentes y tal, de, de, de, dentro del proceso del 15M, claro, estamos hablando de algo que permite que desde el anonimato, sin liderazgos carismáticos, sin personajes, ¿no? sin personalismos. Eh, se, ¿no? realmente se circule una información y se construya pero también da lugar a eso y por ejemplo hay temas que no o agendas que no aparecen ¿no? que no aparecen o que son minoritarias ¿no? y cómo trabajar claro, evidentemente eso, eso supongo que pasa porque pues, pues no, nos conectamos a la red con toda la mierda y todo, todo lo fantástico que ya llevamos cada una en lo presencial pero cómo potenciar eso ¿no? ¿Cómo, cómo potenciar que realmente sean procesos horizontales Bueno, solo muy breve. Eh, solo quería preguntarte si tenías constancia de, de sistemas similares, pero con otros fines. Es decir, este es un sistema ciudadano, eh, del procomún, en beneficio de la sociedad, pero estoy convencido que a nivel eh, comercial seguramente o lo estén copiando o lo estén tramando. Entonces, simplemente si existen otros modelos y cómo se confrontan entre sí. A ver, eh, son muy buenas preguntas, a veces algunas quedarían para hacer varios seminarios, eh, pero voy a intentar, también partiendo de que las cosas que, porque no tengo respuesta para todo, pero que también Xavier y Michelle van a hablar de esto y sobre todo las cosas como más prácticas las vamos a ver en todo el fin de semana, ¿vale? Sí, así que perdonar si no respondo con, con la profundidad que merecen las preguntas. A ver experiencias de fracaso muchísimas o sea, eh, y de malas prácticas y de malas culturas de red y yo que sé el Facebook por ejemplo el, para organizarse en grupos eso ya lo veremos en el taller es pues un desastre, puede ser cosas buenas y malas hay una propia sociología si queréis de las redes o de las prácticas ¿no? eh, yo que sé ahí no sé si conocéis la figura de los trolls <ríe> si no la conocéis lo... pero... A ver, entonces la, la historia es que malas prácticas muchas, la vamos a hablar un poco estos días, pero no quería dar una visión como súper mega romántica de tal. Respecto lo. siguiendo con las malas prácticas y que preguntaba ahí la hada. Eh, ahí está la cuestión también de, de. Hay cosas que son virales porque eh, son cosas que la gente necesita, ¿no? O que yo creo que en el caso ese de que puede hacer, es un bulo que circula y como nadie lo contrasta, hasta que no hay una con, un contraste y hay una necesidad pues circula, ¿no? Eso ha pasado también en el movimiento. Sigo porque no tengo mucho, sino, eh, A ver, eh, procesos colectivos 1.0 y 2.0. O sea, yo aquí no... a ah, Joana, te estoy respondiendo. Vale. O sea, eh, a ver, evidentemente es un temón súper largo. Evidente... Yo, en Mi perspectiva o como trato de pensar las cosas no es una cosa o la otra, sino más bien una interacción, evidentemente, la interacción entre los saberes que se dan fuera de las asambleas y... Y la red se combinan y, al, y algunas cosas se pueden hacer mejor presencialmente y otras se pueden hacer mejor en la red. Evidentemente el 15M es una cosa mixta, ¿vale? Yo estoy intentando hablar de una capa, ¿vale? Pero evidentemente todos esos procesos se, se, se in, eh, interaccionan entre sí. El tema de lo invisible, o sea, lo invisible, yo, que sé, yo creo que hay algunas herramientas que te permiten explicar los procesos que normalmente son invisibles. Por ejemplo, el Twitter, si tú vas contando la actividad diariamente que vas haciendo, ¿vale? Pues ahí muestras algo. Que Son muchas preguntas y complicadas. ¿eh? A ver, eh, tututu... sobre otros sistemas parecidos, evidentemente no, no es patrimonio de, de los movimientos sociales o de las formas de contestación a esta forma de red. Hay muchos ejemplos de dinámicas, yo qué sé, pues, víricas y que también circulan por la red, desde los botellones que ha habido mayor convocatoria de botellones o la mayor convocatoria de la vivienda, había muchas prácticas, o sea, pueden ser ciudadanas, pero también el problema es que las empresas no, no tienen fácil copiar esto, porque depende de la participación colectiva gratuita y voluntaria, pero evidentemente hay fenómenos en otros campos. ¿no? A ver, respecto a la cosa de... Ah, lo que me preguntabas tú, o sea, que yo creo que esa es una pregunta muy larga, yo creo que Xavier va a responder mejor que yo a esa, ¿Sabe? la resiliencia, la capacidad de dispersarse y volverse a concentrar. O sea, lo que normalmente el movimiento hace es construir momentos de atención, de atención colectiva. Normalmente la, la atención está dispersa en muchos puntos. ¿Sabe? es la capacidad de reorganizarse en torno a atención y a nodos que unen a toda la red en torno a lo que los une y no a lo que los diferencia, aunque haya muchas diferencias ahí. Eh, es la capacidad de, de esa resiliencia de conectarse, pero bueno, esto es una respuesta súper grosera, en verdad. Eh, acabo aquí, ¿vale? Doy la palabra a Xavier, ¿vale? Que está ahí y disculpar por la brevedad. No. Xavier se ha, se ha escondido. Ah, no, vale. Una cosa, solo para una cuestión de ansia, porque igual yo tengo ansia, entonces la comparto con vosotros, o sea, eh, la, la, os explico un poco la dinámica por todo este tema de la pregunta, que hay mucha pregunta, es muy complicado, están los buenos y los malos por todos los lados, o sea, es, es complicado lo que estamos intentando enfocar, entonces, también eh, al final del día, hoy habrá una, una dinámica con, con Ibai y Pablo para intentar... Re regrupar este tipo de, también de dudas, etcétera más, más grande y ponerlo un poco de orden y regruparlas para que luego en los días en que intentamos trabajarlo en la práctica pues podamos realmente mm, acompañarla con un caso concreto o explicaciones concretas de herramientas concretas para intentar poco a poco, no solucionar todo pero todas estas cosas que de momento son muy confusas, hoy es un día de teoría entonces de confusión pues irlo recogiendo, o sea que yo estoy en ansia, pero supongo que se me pasará de aquí el domingo.